Y queremos darle la bienvenida y le agradecemos la espera al viceministro Carlos Schlink, que es viceministro del Tesoro y Crédito Público. Viceministro, muy buenas noches. Usted ha dado una conferencia de prensa compleja el día de hoy, donde ha hablado de sobregiros, ha dado cifras y a uno le entra un ras cuando escucha este tipo de reportes. ¿Podría explicarnos en detalle, por favor? Buenas noches. Muy, muy buenas noches, María Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la población. El día de hoy tuvimos una conferencia explicando un poco el sobregiro que tuvo el Tesoro entre el año 2006 y el año 2019, noviembre de 2019. Justamente cuando gobernaba el Movimiento al Socialismo, donde... El, el gobierno anterior lo que hizo fue gastarse la plata de más de 153 entidades públicas para poder cumplir algunas obligaciones y compromisos de tipo política que estaban fuera obviamente del orden de los gastos de cada una de las entidades. Para que la población lo entienda un poco mejor, que es un sobregiro, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que uno en su casa tiene eh, el padre y dos hijos. Entonces, cada uno tiene un monto de dinero. Vamos a dividir que sea el mismo monto para los tres, de a 100 bolivianos. Entonces, ya. cada uno tuviera 100 bolivianos. Pero el padre decide gastarse la plata de los hijos quiere decir de que tiene un sobregiro de 200 bolivianos porque se gastó de un hijo 100 bolivianos y del otro hijo otro 100 bolivianos, pero no lo gastó para beneficio de esa casa, lo gastó para beneficio de fuera de su casa, por lo tanto, eso fue lo que pasó en el Tesoro en todo ese lapso de tiempo, el gobierno, el movimiento al socialismo, cuando tenía al ex ministro, ahora candidato, se gastó 18.040 millones de bolivianos, y sobregiró las cuentas de 153 entidades eh, que forman parte de esta cuenta única del Tesoro. Ahí A está ver. inmerso lo que son cuentas del TGN, Ajá. del órgano ejecutivo, que son los 20 ministerios, las empresas públicas nacionales fueron las más afectadas por ejemplo YPFB YPFB tuvo sobregirado alrededor de 4.300 millones de bolivianos por eso es cuando en noviembre llega este nuevo gobierno de transición se tenían que pagar facturas de combustible desde el mes de febrero lo mismo en el caso de obras públicas por ejemplo la ABC fue sobregirado en más de 900 millones de bolivianos no pagaban los mantenimientos ni rehabilitación de las carreteras que es competencia de la ABC de aproximadamente el mes de marzo del 2019, abril, mayo y así sucesivamente se empezó a hacer una investigación exhaustiva nosotros ya hicimos una declaración al respecto de este tema cuando fuimos a defender el crédito del Fondo Monetario Internacional hoy tenemos todo el informe procesado de cada una de las cuentas que forman parte de la cuenta única del Tesoro y de todas las entidades públicas y se tiene el monto específico de cada entidad, cuánto fue sobregirado. Entonces, en ese sentido, como tenemos un tesoro deficitario, de, que, que tiene uh -huh. un sobregiro, que le debe plata a todas las entidades públicas, necesitamos buscar alternativas y estas alternativas se gestionaron desde el mes de marzo con los créditos a los organismos internacionales fueron 1.600 millones de dólares que pudimos concretar con los organismos internacionales y que todos están parados por falta de una normativa que la Asamblea Legislativa Plurinacional no quiere aprobar porque su misión de la Asamblea es única, ahogar al Tesoro, ahogar al Estado... Y que evidentemente no se tengan recursos para que la gente presione por la necesidad de atender principalmente los temas de salud, ¿no? En Mi, ese sentido digo las explicaciones de este tema ¿no? Viceministro, usted está dando muchos datos, quiero ir más lentito quiero poder entender para que eh, sea información más fácil de asimilar para toda nuestra audiencia, usted habla de un sobregiro, habla de un sobregiro total de 18.040 millones, millones de bolivianos, de bolivianos. ¿verdad? Así es. Muy bien, esto en 13 años, 13 años y algo más. Y da casos específicos de eh, los sobregiros más importantes que habrí, se habrían realizado en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y en la ABC, por citar unos ejemplos, ¿cierto? Así es, la más afectada ha sido justamente la empresa estatal de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, uh -huh. por eso es de que no pudieron pagar los combustibles que se debía desde el mes de febrero, Ayer en FFB se giraron en casi 4.300 millones de bolivianos. ¿En qué se gastó? O sea, ustedes ya han hecho la investigación, ¿en qué se gastó? Eso es lo que hay que preguntarle al candidato actual, Luis Arce Catacora. ¿En qué se gastó la plata que no le correspondía la plata de YPFB? ¿En qué se gastó la plata de MAPA? ¿En qué se gastó la plata de ABC? ¿La plata de los 20 ministerios? Bajo el principio de unicidad de caja, lo que hizo fue agarrar todos los recursos de todas las entidades y gastarlos en algunos de los proyectos, por ejemplo, que ya se conocen que no han tenido impacto apreciable ni siquiera un beneficio social para la población. Ahí tenemos el caso de la planta de urea amoníaco, el caso de las barcazas chinas, el caso de los taladros, obras fantasma con el CUPRE, en fin, tienen un sinfín, obviamente, de obras que destinaron recursos que no correspondían para todos estos gastos. no. Evidentemente, cada ministerio es el que tiene que hacer ese trabajo exhaustivo de todos los recursos que se gastaron en obras y gastos superfluos que no le dieron ningún beneficio para la población. Ahora, este es un asunto administrativo, se, se desvió recursos de una partida para otra partida. Le pregunto esto porque hace muchísimo tiempo Chito Valle eh, tuvo un proceso y se habló muchísimo de la Chito Alcoba y se hablaba eh, Chito Chatarra y etcétera. Pero en el caso de la Chito Alcoba, era que se había utilizado un dinero de una partida para otra partida, más allá de los precios y toda la polémica que se desató. Lo que ustedes han identificado en estos 13 años, en este desvío de 18.040 millones de bolivianos, es. ¿Un desvío administrativo o es un acto de corrupción pleno? Ha sido un desvío de recursos de entidades públicas que forman parte del Tesoro. Ahora, los temas de corrupción tienen que ser investigados en base a cada una de las obras. Esos recursos no podían haber sido utilizados para los proyectos que se conocen por medios de prensa. Por eso es que le digo de que cada uno de los ministerios tendrá que informar los gastos que se hicieron en cada uno de sus proyectos para ver si existen los proyectos, para ver si hubo sobreprecio, porque el Tesoro y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no tiene esa información respaldatoria de todos los gastos que hace cada una de las entidades. Entonces el ministro de manera arbitraria, el ex ministro ahora candidato a Arce Catacora lo que hizo fue conseguir todos estos recursos, unirlos y gastarlos en compromiso del presidente y obviamente sus temas políticos definidos por el movimiento socialista. Lo que pasa, lo que pasa es que parecería un ataque político. Si acaso toda esta información no es procesada por la Contraloría o es denunciada esta mañana el ministro de Hidrocarburos hablaba del de desvío de una importante cantidad de dinero de IPFB hacia una cuenta personal, pero claro, las investigaciones tienen que seguir y se tiene que identificar a los responsables. Sí, evidentemente no todo este control lo tiene que realizar la Contraloría General del Estado, por eso es que pide los estados financieros de todas las entidades públicas. Y si usted regresa en el tiempo y busca en las páginas de eh, donde se reporta toda la transparencia de una de las entidades, el YPFB en muchas ocasiones nunca proporcionó sus estados financieros al país lo mismo lo hacían otras entidades públicas, nosotros cuando no trabajábamos acá hicimos las denuncias, las denuncias correspondientes, pero evidentemente como la Contraloría pertenecía al partido de gobierno, no se hacían las investigaciones respectivas. Nosotros hemos realizado un trabajo técnico, hemos buscado justamente toda las eh, asientos contables los recursos sí. que se utilizaron de cada una de las entidades aquí no tenemos ningún afán político lo único que queremos es buscar las gestiones correspondientes para corregir todos estos problemas que se han ocasionado por un mal manejo de los recursos económicos la gente, la población está clamando a grito que consigamos recursos para atender principalmente temas de la pandemia y el coronavirus Conseguimos esos recursos, tenemos los créditos ya gestionados con los organismos multilaterales, pero la Asamblea Legislativa plurinacional no tiene la predisposición de aprobar estos créditos. Obligaron al ejecutivo a crear un decreto supremo sin necesidad para que aprobemos el crédito del Fondo Monetario Internacional. Después sacaron un comunicado diciendo que queríamos gastar los recursos de manera unilateral y sin permiso, y eso es algo totalmente falso es falso y evidentemente estamos a la espera de las leyes, por eso hemos metido los proyectos de ley y todos los respaldos que el capricho de la Asamblea siempre los están pidiendo y lo estamos cumpliendo para que salvemos vida Ese es nuestro afán acá, de conseguir recursos para salvar vida Viceministro, usted ha tocado un tema al que vengo haciendo seguimiento en radio y en televisión. Ojalá podamos tener la contraparte y podamos hablar y enfrentar eh, los discursos que por ejemplo puede tener usted como representante del ejecutivo y algún representante del de legislativo para que de una buena vez desenredemos este este conflicto le agradezco mucho su participación en el estudio abierto 2020 de hoy muchísimas gracias buenas noches eh, Valeria continuamos con más muchas gracias, muchas gracias, gracias. viceministro La siempre para cualquier oportunidad a sus órdenes